Hola, chicas. Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenida a Susurros del Papel. Mira, hoy voy a hacer un vídeo de cómo yo reciclo esto, ¿vale? Y las bolsitas donde vienen nuestras cosas. Bueno, las cosas que compramos del Teddy o de los packaging en general. Entonces, este tipo de packaging, cómo lo reutilizo yo y queda muy bonito para hacer, eh, cualquier packaging nuevo para un en ¿eh? Entonces, lo primero que hago es pues quitar, um, abrirlo con cuidadito, quitarle la, la grapa que puedan quedar, que aquí en este caso aquí está la otra. Si se rompen un poco, no pasa nada porque lo vamos a forrar, ¿vale? Entonces, ahí, me doy la vuelta y saco la grapita con cuidado. Así. ¿Veis? yo mmm, las voy cogiendo todas y las voy metiendo una de otra de, y las bolsa igual entonces qué es lo que hago pues después antes de usarlo cojo el paquete y mido más o menos para que me quede siempre que sobresalga por encima de la bolsa o bueno o justita mira la bolsa le meto aquí en este caso le he metido esto que lo había hecho ya veis aquí tiene la etiqueta del precio entonces ahora como mmm, Quiero que, que vaya decorada. No le voy a poner ningún papel por detrás. Le he puesto aquí en esta parte de aquí, lo veis por dentro, una cinta de doble cara para que esto me cierre bien. ¿Para qué? Para que si metemos confeti o, o lentejuela o cosas de estas no se nos salga, ¿vale? Entonces yo por eso lo tenía puesto así para que no se me pegara, porque le voy a meter unas poquitas de, de lentejuela hace muchísima calor. No hace falta que lo diga, pero bueno. Venga, pues entonces voy a coger de estas que tengo varias. A ver, por ejemplo, son todas iguales, creo. Es la misma, la de chocolate, que estaban de oferta y cogí. Sí, son las mismas. Entonces, pues le voy a meter unas poquitas de lentejuela. Si queréis todavía que quede más llamativo el... El packaging, ¿vale? Pues de unos papeles. Mira, yo tengo un, un blog que tengo desde casi casi que empecé a hacer crack de estas cosas que no saben y compra Y que es un blog de 300 y pico de páginas que traen un montón de hoja, pero la hoja es como un folio, pero vienen decoradas. Pero esto no pasa nada. Esto se puede utilizar tanto para. Yo la he utilizado pegándola en un cartón o en una cartulina, pues quedan muy chulas las cosas como son. Por detrás todas vienen en blanca, ¿vale? Entonces podríamos recortar la medida de la bolsa y meterle un papelito de esto por dentro, si no también se le puede meter uno que sea de doble cara, a ver yo no lo voy a meter, bueno no lo voy a meter porque porque el que tengo aquí ahora mismo, mira, por aquí trae esto y por aquí trae, trae esto, no sé si a lo mejor, no, son muy altas son muy altas Digo, porque a lo mejor le cogería una tarjeta de esta, pero prefiero que no. Entonces, yo la voy a dejar así, tal cual, transparente, pero le voy a echar dentro el, un poquito de confeti. Que lo voy a preparar aquí. Voy aquí. He hecho un poquito. Este el confeti de chocolate tampoco mucho, porque mmm, no se ve entonces lo que lo que hemos hecho, a mí me gusta el confeti menudito, no me gusta muy grande vamos, para, echa, para este caso, ¿vale? no, no me gusta muy, muy, muy grande, entonces lo cojo lo abro y meto por aquí el confeti que ya hemos seleccionado ¿Veis? y creo que no que no brilla nada más por aquí no. entonces ahora cojo y lo cierro ya está, ya estaría la bolsita con nuestro poquito de confeti dentro metido y la bolsa queda cerrada si, ah, mira, por aquí se me sale un poquito, pero vamos, no me importa porque esto ni se va a abrir, ¿vale? esto ya lo tenemos ahora cojo esta hoja, la vuelvo por detrás cojo lo que teníamos y le echo pegamento, ¿vale? le echo pegamento porque la voy a pegar sobre la hoja la cierro y con la escobilla esta, lo extiendo por todos lados. Si hace falta más, pues se le echa más. Ya una vez que tenemos extendido el pegamento, miramos si tiene direccionalidad a la página. Que por un, eh, por un lado, si tiene, va a quedar del derecho y del otro, pues, pues yo creo que del revés así, no, porque las dos doblan para el mismo lado bueno, la pego lo pego aquí y ahora con unas tijeras lo, lo recorto a ver si encuentro mis tijeras que la he puesto aquí y voy recortando no está del todo pegada soy consciente de ello Ahí. esto ya está y ahora doblaríamos para allá. y para acá bueno ahora como yo tengo esta troqueladora pues la meto por aquí y corto lo que es. de tal manera que esto quedaría así. Y ya tendríamos lo que es la etiqueta del packaging pegada. Ahora, pues para pegarla encima, le voy a coger cinta de doble cara para que cuando la persona que lo vaya a recibir y lo despegue, no le cueste mucho trabajo y pueda volver a reutilizarlo. Voy a coger estas que son más chiquitas y pueda volver a, a reutilizar el, el pacarín por este lado también se pone aquí eh, quería deciros que si esto <coughs> fuese algo que se iba a ver por dentro y por fuera que no es el caso entonces yo pues cogería y le quitaba el sobrante de papel y tal pero como no me estorba, pues lo dejo y ya está. Ahora voy a pasarle para que quede bien pegada. Bueno, y ahora ya directamente cojo lo que es el packaging y lo pego más o menos así. Esto que queda por aquí, por un lado, va a hacer que esto, porque ahora cuando lo baje, quede ¿veis? así pegadito y ahora a continuación pues le voy a decorar el, el topper del de eso de, del pacarín vale lo que le hemos puesto el pacarín mismo es eh, propiamente dicho venga pues entonces por ejemplo como es de fantasma y de crucecillo y tal pues yo tengo por aquí estas son del líder Está para atrás. Con todo esto que tenemos aquí. veis pues ya está con un packaging de cualquier envoltorio veis este por ejemplo cualquiera pues sin comprar estas bolsas que he visto aunque muchas compañeras van y compran bolsas de estas de celofán pues con estas mismas bolsas podemos reciclarlo hacerle un topper bonito veis y pues dejárselo así esto pues con un poquito de de algodón Aquí no hay peligro de que se me, se me vaya... Los que el otro día lo probé. Lo hice con... Con un algodón y con... ¿Cómo se llama esto? Y con... Acetona. Y, y se me fue el color del acetato. Un acetato comprado, ¿eh? Pero... Suscríbete. Que te, le habían... Vamos a ver, por un lado venía protegido. Y por el otro lado no. Estoy quitándole... Esto. Y ahora ya... Esto que está aquí, pues... Que todo se puede quitar, ¿eh? y si le das con alcohol y acetona, pues ya tenéis listo un packaging súper chulo y súper bonito para hacer nuestro regalito de Halloween. Pues esto es todo. Os voy a enseñar alguno más que he hecho. Pasaros por Instagram porque subiré más. Mirad, he hecho este otro. Veis, yo lo decoro por adelante. Y por detrás, ¿veis? Este lleva el papel que se lo he puesto por detrás. Este es otro que también se lo he decorado. Aquí le he puesto un guasi. Eh, estos son blancos con lunares negro grandes y estos blancos con lunares negros chiquititos. Y por detrás, así. ¿Veis? Este, por ejemplo, que también está decorado así. Y por detrás, así. Que ha quedado muy poco. Bueno, pues... Todos, todos están hechos, ya os digo, con bolsa recicladas de packaging, ¿eh? Así, pues, aprovechamos más los plásticos y no tenemos que comprar. Porque, oye, un euro, o a lo mejor te falta un euro para comprarte otra colección y no puedes comprártela. O yo qué sé. Venga, deciros que espero que os haya gustado. Nos vemos pronto y cuidaros. Chao.